Les habla Víctor Damián Rosa, fundador de la Iglesia Luciferina, Semillas de Luz Universal. A lo, a lo largo de la historia muchísimas personas han querido cambiar su vida, han cam querido cambiar su destino, pero siguen adorando el mismo Dios, siguen adorando ese Dios mezquino, miserable, infeliz. Es hora de orar a Satanás, es hora de orar al diablo, es hora de hacer un pacto con el diablo para que su vida cambie radicalmente. No esperen a que termine ese 2018 y usted siga en las mismas. Hagan un pacto con el diablo para que su vida le cambie realmente. Miren los testimonios de cientos de personas que han hecho el pacto con el diablo a distancia o han venido acá a la iglesia Luciferina Semillas de Luz Universal a hacer un pacto con él. Es el momento de hacerlo, es el momento de cambiar de doctrina. No esperen un minuto más, cada minuto que pasa es un minuto más de sufrimiento para ustedes. Mi nombre es Víctor Damián Rosa, el fundador de la iglesia Luciferina Semillas de Luz Universal. Atrévete ya y déjate sorprender.